Los objetos voladores no identificados, u OVNI, pueden ser cualquier cosa. Entonces, ¿por qué se asocian con platillos volantes? El nacimiento de esta relación ocurrió el 24 de junio de 1947. Entonces, Kenneth Arnold volaba desde Boise, en Idaho, y al sobrevolar la cordillera de las cascadas, vio 10 discos voladores brillantes cerca del Monte Renin. Arnold indicó que volaban como un platillo que rebotaba sobre el agua. Aunque hubo avistamientos anteriores con otras formas, este obtuvo mucha popularidad en la prensa. Entonces, la cita de Arnold se malinterpretó y se comenzó a hablar de platillos volantes. Desde entonces, esta es la imagen mental habitual que conjura la palabra ovni.